Por hemos Europa jaureguian gaude, gasteizen, eta datorren astean, urriako geian, hemen dipolit bat Moodle Mood 17 es la reunión de este año de los usuarios de Moodle de Euskadi, donde se citan normalmente tanto usuarios como desarrolladores y administradores, y en general gente que quiere utilizar Moodle de nuevas formas, aprovechando mejor las funcionalidades y en general eh, haciendo que la enseñanza sea más efectiva. quien organiza la jornada y cuáles van a ser los contenidos principales. Bueno, tengo edición Uehu, Canto du, Gai Nagusia, Universidad de Isangoda, Baño Eskunzaco, Beste Tape, que era dute. Ecue Sangodute, Eomoda, Isaldi, Nagusibat, baita Isaldi, Laburrak, Eta, Tayera, Geré y los desarrolladores va a haber un taller en el que Abel Camacho y yo, eh, entre otros, eh, vamos a mostrar un poquito cómo poder contribuir en... Eh, la mejora, el crecimiento y la traducción de Moodle para que eh, todos los contenidos que podamos desarrollar se puedan utilizar en Euskera. Y se ne mate a irekikitago, u euren u egunari emitartes y se mate a batera baskaria barnai izango usue, eta bertan ere aurkituko duzue, eta gitara bosoa. Ringasten urriaren obehia, Europa jaureguian, Astizet.